Creaciones Betina en este vídeo les enseño a hacer esta tarjeta para el día de la madre espero les guste hoy quiero enviar saludos a Mari Barrios, Jenny Díaz Mariluna Apaza e Isabela Gutiérrez amiguitas gracias por sus lindos comentarios ahora miremos el cuadro que nos va a enseñar mi amiga en su canal hola hola yo soy Jenny Villalobos y los espero en mi canal estilo y pincel donde les estaré enseñando a hacer este hermoso cuadro con textura un complemento ideal para la tarjeta que está haciendo mi compañera entonces está el regalo y la tarjeta para el día de la madre, los espero no te lo pierdas el paso a paso lo verán en este canal estilo y pincel, no saben todas las maravillas que tiene para enseñarles, recuerden suscribirse a este canal, ahora vamos con el paso a paso de la tarjeta vamos a utilizar rectángulos en cartulina acá como pueden ver ahí les dejé las medidas. vamos a tomar esta amarilla y la vamos a doblar en la mitad y cortamos vamos a hacer lo mismo con esta recuerden que los colores son opcionales y con la blanca la vamos a colocar así Voy a medir acá para cortar, pero antes voy a doblar y cortamos esta parte, Esto sería para perforar. Voy a hacer lo mismo con estas dos. Perforamos. así, esta blanca la voy a redondear acá en estos lados y voy a cortar así como haciendo como moritas o como haciendo un zig zag como les quede fácil voy a utilizar foamy, vamos a delinearlo en sus cuatro lados voy a dibujar acá una flor de esta vamos a hacer otras dos Dibujamos el centro, voy a repasarlo acá y hacemos tratos. Vamos a pintarla con pintura acrílica fucsia o del color que deseen. Nos quedarían así. Ahora vamos a hacer una sombra con pintura acrílica, ya sea con café o con blanco que lo voy a hacer con café, vamos a delinear así y luego con este pincel voy a sacar como una especie de sombra así como hacia afuera vuelvo a delinear la flor, el pincel no lo carguen demasiado de pintura para que quede más bien como en sombra la delineada de las flores, esto mismo lo vas a hacer con las otras flores vamos a delinear a darle la formita a la flor nos quedarían así ahora vamos a utilizar goma de y voy a cortar tiritas varias tiritas y vamos a cortar así esto sería para hacer el centro de cada flor nos quedarían así. Yo las pegué con silicona líquida. Ahora vamos a copiar con mensaje. Feliz. Día de la Madre. Terminan de copiar. Nos quedaría así. Acá la decoré con corazones. Vamos ahora a hacer un perrito. Vamos a hacer la orejita. hacemos la otra orejita y ya hacemos la carita vamos a hacer acá un rectángulo este rectángulo lo pueden pintar de color azul o más adelante vamos a pegar una cartulina azul vamos a hacer acá la manito nos guiamos para hacer la otra y ya terminamos dibujando el cuerpecito con este perrito vamos a delinearlo de negro y vamos a pintar las orejitas cafecitas. Hacemos acá el hocico del perrito y lo vamos a pintar también de café. Hacemos la naricita y las pequitas. Y terminamos de dibujar acá los ojitos. Vamos a cortar así las manitos. En caso de que quieras pegarle la cartulina azul, lo, corta las manitos así. Pero si no lo vas a hacer, no lo hagas. Voy a pegar acá el cuadrito azul que les dije. Y acá copié lo. Ahora voy a hacer acá un gatico Hacemos la cabecita y el cuerpecito así. Está muy fácil de hacer como pueden ver. los ojitos, la naricita, terminamos de dibujar acá, y acá en esta parte vamos a hacer la manito, recuerden amigos de ir a mirar este cuadro de flores al canal estilo y pincel, sigamos con el paso a paso, nos quedaría así acá de el gatico y corté la manito así, vamos a tomar papel seda, vamos a doblar así, vamos a hacer como a recoger acá y amarramos con una cintica. sería para unas florecitas vamos a pegar acá este extremo acá ya amarré con la cintica. vamos a cortar bolitas que no sean muy grandes y vamos a hacer así, un rosquito como florecitas y empezamos a pegar pegamos estas tres, volvemos a aplicar silicona, pegamos en esta parte superior, volvemos a aplicar acá y pegamos estas dos, igual acá, pegamos dos, y acá pegamos la última, este el ramito de flores que lleva el gatico más adelante lo vamos a armar, ahora en goma vamos a dibujar un pocillo o si sea, lo vamos a decorar o lo van a decorar lo delinean de negro y lo decoran como deseen nos pues quedaría así vamos a dibujar acá un gatico. ya que en aquel gatico no quede muy grande porque va encima del pocillito en la parte superior como pueden ver también está muy fácil de dibujar vamos a hacerle la carita Ya había pintado los cacheticos y terminamos de pintar. Y acá voy a dibujar esta manito. Recortamos y lo delineé. Vamos a cortar corazones. Sería para escribir una frase me y terminamos la frase. Acá colocamos un corazoncito del gatico y más adelante vamos a armar. Ahora vamos a armar así la tarjeta. Vamos a pegar esta en la parte superior. Acá en esta parte vamos a pegar el perrito y ya terminé decorando con corazones y escribí mami y acá armé la frase para mamá y delineé este corazón en esta parte vas a copiar un mensaje, si te gusta copia ese y acá pegamos el gatico voy a alinear acá esta parte y pintamos corazones pegamos el ramito, lo metemos acá debajo de la manito y escribimos acá te amo o te quiero mami o te quiero o te amo mamá como decir voy a alinear para que se vea más esta frase o para decorarla más recuerden amigos ir a mirar el cuadro de flores rústicas paso a paso en el canal estilo pincel sigamos con el paso a paso nos quedaría así, vamos a armar la tarjeta así en el medio quedaría la cartulina blanca, vamos a utilizar una cinta o dos cintas ilusión, esta cinta ilusión o cintas de seda y vamos a hacer un moñito Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que la tarjeta les haya gustado. Quedó un poco larguito el video, pero vale la pena, porque sé que a tu mamá le gustará mucho la tarjeta y más si es hecha por tus manos. Manito bueno, arriba, si te gustó, compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos.